en este video les enseño a hacer esta cajita navideña personalizada de papá noel espero les guste antes de ir con el paso a paso quiero recomendarles este video: detalles para regalar en navidad el enlace del video se los dejo en la descripción estás en el canal de ideas y arte con betina bueno voy a reciclar esta bandejita donde vienen frutas tracé un círculo que mide de diámetro 9 centímetros y vamos a trazar otro círculo que sería para la tapa más grandecito un poquito vamos a cortar nos quedarían así esta sería la tapa y esta la base vamos a utilizar cartulinas ahí les dejé la medida que sería para pegar así esta para la tapa y nos quedarían así bueno ahora voy a tomar cartulina blanca y vamos a trazar esta parte superior de la tapa vamos a hacer la carita del papá noel vamos a dibujar esta partecita de la carita y voy a borrar para que no queden estas líneas a la hora de pintar Que lo voy a hacer con colores voy a tomar este color piel y voy a pintar o vamos a pintar esta parte vamos a ir retiñendo para que nos quede mejor la carita entre más oscurita mejor amigos recuerden compartir este vídeo con sus amigos ahora voy a hacer los cacheticos con este color rosado Y la naricita con este tono, color piel, más oscurito. Para que se vea mejor la naricita la voy a delinear con micropunta. Ahora voy a tomar foamy y la, lo voy a colocar así en esta parte, que sería para hacer el bigote. Y vamos a cortar. voy a doblar así para que me quede igualito porque el otro me quedó más grandecito voy a pulir acá esta parte hacerle la entradita, nos quedaría así vamos a aplicar silicona caliente y pegamos ahora lo que voy a hacer es pintar la boquita, lo voy a hacer con este lapicero mirellado de gel pueden hacerlo con marcador rojo normal y lo voy a delinear con el micropunta, nos quedaría así Voy a tomar ahora la tapa, como pueden ver. Dibujé estos copitos de nieve. Lo que hice fue hacer así estas dos, tres líneas. Miren qué fácil se dibuja. Esos punticos alrededor y punticos. Nos quedarían así. Ahora voy a aplicar silicona líquida. y vamos a pegar esta parte de la carita del noel en una cartulina o, o mejor en un cartón que es más rígido vamos a hacer los ojitos, voy a hacer estas dos bolitas que serían para las lucecitas y vamos a terminar de pintar voy a llenar con el marcador negro, hacemos las dos lucecitas y terminamos de pintar vamos a cortar así así como están viendo hacemos lo mismo con este y con un lapicero sin tinta voy a marcar esta línea para que doble más fácil a la hora de pegar bueno vamos a delinear así cada ojito y acá doblamos, aplicamos la silicona caliente y pegamos igual lo hacemos con este ojito ahora vamos a hacer las cejitas lo vamos a hacer en foamy cortamos y pegamos acá en esta parte amigos recuerden de ver el vídeo que les recomendé al principio de este vídeo les va a gustar mucho bueno ahora vamos a tomar foamy rojo escarchado y vamos a dibujar un gorrito cortamos y voy a hacer acá como la partecita blanquita del gorrito ustedes van calculando cómo hacen esta parte o este gorrito no sé, de pronto a lo mejor quieran hacer la cajita más grande esta es la idea que les doy ya ustedes pueden hacerlo más grandecito si desean bueno, acá en esta parte voy a pegar un pompón pueden hacerlo también un pompón blanco nos quedaría así voy a alinear este bigote para que se vea más igual las cejitas bueno ahora voy a colocar este papel esto es como unas tiritas de, de papel de aluminio rojo que compré en la tienda del dólar y vamos a colocar dulces chocolates, lo que sea. esto es ideal para regalar ahora de aguinaldo y voy a colocar más de este picadillo colocamos la tapa y así terminamos este video espero que les haya gustado el video que lo compartan con sus amigos y no olvides suscribirte